¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de cómo hacer o cómo enfocar una rutina para hombros y principalmente para chicas, ¿de acuerdo? Para ello volvemos a tener otra vez la colaboración de Cristina Villalba Hola. Aquí tenéis su Instagram, cualquier cosa que queréis hablar con ella, contactar, ahí lo tenéis y cuando queráis, ¡empezamos! El objetivo de ella, principalmente, es trabajar más la cabeza lateral del hombro. ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a meter un movimiento en lo que la aislemos bien, para luego trabajar otros ejercicios en los que involucren otras zonas. Para eso vamos, hemos elegido la elevación lateral. La elevación lateral, en este caso, la vamos a hacer en la polea baja, podemos haberla hecho con mancuerna, por supuesto, ...pero esta elevación lateral lo que nos va a hacer es aislarlo mucho... ...y sobre todo lo que tenemos, el objetivo principal... ...va a ser conectar con esa cabeza... ...esas primeras series que vamos a hacer... ...van a ser sintiendo solo la cabeza lateral... ...por eso es importante que empecemos con poco peso... ...haciéndolo bien, apretando bien... ...e aislando, aislando en la medida de lo posible... ...la cabeza lateral del hombro, ¿de acuerdo? Sube, sube una repetición, ¿vale?... ...intentamos abrir del todo, intentar... ...el codo un poquito doblado, ¿vale?... ...intentar llegar a que el combro... ...el codo y la mano estén a la misma altura... ...desde ahí bajamos abajo... ...¿vale?... ...intentar como si el peso lo tuviéramos... ...al levantar mi mano... ...hace el esfuerzo como levantando mi mano... ...bien... ...esta cabeza lateral... ...este, este codo debe estar a la altura del hombro... ...y el brazo si sí se podemos... ...ligeramente cerrarlo o abrirlo... ...no pasaría nada... ...no estirarlo completamente... ...demasiada tensión en el hombro... ...en el codo, perdón... ...o cerrarlo mucho... ...en el que vamos a trabajar en exceso... El, ...el trapecio... ...vamos a meter bíceps... ...no nos interesa... ...siempre de los 90 grados... ...hacia un brazo casi estirado... ...ahí, esa variación podemos variarla... ...objetivo, esta primera serie... ...lo que vamos a intentar es localizarlo... ...bien ahí en la cabeza lateral del hombro... aislarlo para que el esfuerzo nos vaya... ...una vez que ya lo tengamos localizado... ...haremos, bueno, yo os propondría hacer... ...una serie o dos... ...en las que lleguemos ya a la fatiga muscular, ¿vale?... Llegamos, hemos calentado, llegamos a esa serie dura que queremos hacer. Vamos a ver cómo la podemos realizar. Yo os voy a plantear un sistema que, bueno, si os gusta, bien, probarlo si queréis, a ver qué os parece. Vamos a intentar llegar en la fase positiva al fallo, desde ahí vamos a hacer una o como mucho dos repeticiones, yo ayudándole un poquito, pero sufriendo bastante. Y desde ahí, claro, la fase positiva ya es imposible trabajarla más. Lo que vamos a hacer va a ser ayudarle a, a, a subir arriba para que ella mantenga o aproveche la fase negativa, haciéndolo incluso un poco más lento de lo normal. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a empezar haciendo las repeticiones que ella pueda. Con ese peso, venga. eso muy bien. vamos Arriba, vamos el tronco. 4. 5, muy bien. Sigue tú. Arriba, 6, Los no hagas trampas. Localiza lo bien en la cabeza lateral. Vamos arriba ya. Ocho, ahí y arriba ahora. 9, qué bueno. Vamos por otro igual. Venga, vamos a hacer otro. Igual, arriba, y, venga, Lenta, lenta, lenta, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, muy bien, sube ese codo, vamos a hacer una última de esa manera, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. aprieta, bajamos despacio, venga, ahora te voy a ayudar yo a subir, arriba, arriba, y ahora aguanta en 6, 5, 4, 3, 2, 1, última, 4, 3, 2, 1, vale. ...ahora vamos a trabajar un press, en este caso hemos elegido... ...como igual que puede ser otro, cualquier otro, el press en máquina... ...pegamos bien la espalda, pegamos bien el banco y no lo levantamos... El ...perdón, la cadera y no la levantamos... ...y desde ahí subimos hacia arriba... ...de acuerdo... ...vale, bajamos, subimos... ...ahí sin llegar a apoyar, es importante, volvemos a subir... ...y bajamos de nuevo, venga, eso es un movimiento fluido, ¿vale?... ...movimiento en el que vamos a trabajar, pues bueno... ...dos articulaciones, la cabeza, la articulación del hombro... ...la articulación del codo... ...es un ejercicio en el que podemos meter bastante peso... ...vamos a intentar trabajar con bastantes kilos... ...por lo tanto, el descanso, quizá, sobre todo... ...cuando lleguemos a esa serie dura, que sea bastante grande... ...para, para mmm, cuando la hagamos estar totalmente descansados... ...y poder hacer una serie efectiva, ¿vale?... ...intentar manejar bastante peso siempre de forma estricta, ¿vale?... las o sea, repeticiones, pues entre 8 12 repeticiones... ...para coger tamaño, volumen... En ejercicio vamos a trabajar un poco la parte posterior del hombro, en este caso pues podríamos haber elegido pájaro normal, eh, máquina, pero hemos elegido pájaro con apoyo, en la que no, no vamos a involucrarnos en el esfuerzo de las piernas porque nos vamos a apoyar aquí y entonces nos vamos a centrar más o nos podemos centrar más en la cabeza posterior del hombro. De acuerdo. Para eso, Cristina, te quieres incorporar, vamos a colocar un banco inclinado pero fijaros en el detalle que os quiero comentar. ...siempre dejar aquí un hueco... ...vamos, en mi caso yo os recomendaría... ...mejor dicho, dejar aquí un hueco... ...para que la espalda esté totalmente paralela al suelo... ...y no trabajemos en mayor medida la, la parte de la espalda... ...otro detalle, los hombros siempre como caídos hacia abajo... ...que evitamos así, trabajar esa retracción escapular... ...intentamos que las escápulas se mantengan fijas ahí en el movimiento... ...y ahora nada más que va a consistir en subir los codos... ...arriba y abajo, pero manteniendo esos hombros... ...en la medida de lo posible, ahí siempre abajo, ¿vale?... ...así nos enfocaremos mucho más en la cabeza posterior del hombro... ...¿vamos allá Cristina? ¿Vale? Un poquito más de recorrido Quizá ...mira a ver si puedes hacerlo... ...vale... ...fijaros en un detalle... ...si ella ahora hiciera un movimiento mucho más completo... ...fijaros en la escápula lo que le va a pasar... Ves que trabaja en mayor medida la parte final? ...ahí... ...¿os estáis dando cuenta? ...la espalda como está trabajando... Como último ejercicio para esta rutina de hombro... ...vale, vamos a trabajar un poco la parte frontal... ...aunque ya la hemos trabajado bastante con el hombro... ...con el press que hemos hecho... ...pero si sí es verdad que queremos aislarlo, localizarlo... ...para que se vea bonito y ese corte que hay entre el hombro... ...el pecho, ese del hombro anterior... ...el hombro, la cabeza lateral, se vea a mayor medida... ...vamos a aislarlo, vamos a hacer un ejercicio... ...que sea específico para ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elegir la elevación frontal... ...frontal con mancuerna en este caso, alterno con mancuerna... ...podríamos hacerla en polea baja... ...podríamos hacerla con barra, por supuesto... ...pero bueno, hemos elegido esta... ...vale, un detalle... ...cuando os coloquéis... ...intentar... ...ay, mejor... ...que el hombro no se suba, ¿vale?... ...vamos a intentar que solo sea el brazo el que movamos... ...no elevar el hombro, ¿vale?... ...muy común, pues metemos mucho peso... ...intentamos ya balancearnos, echamos para adelante... ...y subir el hombro... ...hacer este movimiento, ¿vale?... ...o hacer querer subir arriba, no... ...vamos a intentar que el hombro quede ahí abajo... ...y desde ahí subimos el codo... ...cuando llegue el codo... ...a la altura del hombro... ...paramos, ¿de acuerdo? Más o menos a esa altura... ...volvemos a bajar... ...podemos hacerlo con los tres agarres... ...un agarre supino, un agarre neutro o un agarre prono... ...os recomendaría más el agarre neutro porque es mucho más fuerte... ...el agarre supino si lo hacéis, no está mal... ...pero tener cuidado que la articulación del codo sufre un montón... ...entonces intentar eso si lo hacéis, trabajarlo con poco peso... ...¿ok? Vale, es la única recomendación... ...podemos hacer llevando la barra, la mano perdón, justo al frente... Si la metemos un poquito hacia adentro, involucraremos un poco más el pectoral, sobre todo el pectoral superior, porque una de las funciones del pecho es meter el brazo hacia adentro, es decir, aducir el brazo, ¿vale? Y si la llevamos un poquito hacia afuera, lo que vamos a meter es un poquito más la cabeza lateral del hombro, que es la que nos va a obligar a hacer este movimiento. Este movimiento, está, este movimiento se divide en dos, uno hacia arriba y otro lateral. Esa parte lateral la que estamos trabajando es con la cabeza lateral. Eh, llegándolo a su grado máximo sería una elevación lateral, lo que haríamos. ¿no? Bueno, pues entonces para eso vamos a intentar llevarlo justo frontalmente a un brazo, ¿vale? Y en este caso lo vamos a hacer alterno. ¿Te parece, Cristina? Vamos allá. Con esto ya hemos terminado la rutina de hombro, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido cómo hemos hecho cada, cada ejercicio y el por qué y por supuesto que lo podéis aplicar.